Buenos días profesor, compañeros todos Hoy nos vamos a exponer sobre una buena salud Mi grupo está conformado por Oscar Antonio Guzmán Aungi ¿sí? Juan Alexander Yauli Pozo, Ricardo Daniel Ayala Bautista y mi persona, Aron Argenis Bautista. ¿Por qué es importante tener una buena salud? Cuando hablamos de salud, no se trata solo de un cuerpo sano, sino también de una buena salud mental, física y social. Aquí les dejo unos consejos para tener una buena salud. Cuida tu alimentación. Antes de iniciar con tus estudios o cualquier otra actividad, es importante que hayas comido adecuadamente. Ten en cuenta que las frutas y las almendras son excelentes alimentos para el cerebro, ya que favorecen la memoria y aumentan la función neuronal. Duerme bien. Recuerda que debes dormir por lo menos 8 horas al día para que tu cuerpo y mente descansen adecuadamente. Y aún más cuando te encuentres en cierre de periodo académico. Estudiar con sueño o con fatiga hará que prestes mucha menos atención y que tu cerebro no trabaje de forma correcta. Practique ejercicio. Realizar al menos 20 minutos de ejercicio al día contribuye a mejorar tu bienestar mental. Favorece tu autonomía y disciplina. Además de permitirte generar ideas con mayor rapidez y te ayuda a reducir el estrés. Evita el estrés, no olvides relajarte y no dejarte abrumar por los múltiples compromisos universitarios, laborales, tareas, trabajos, parciales y demás. Para evitar el estrés es necesario organizar bien tu tiempo, emplear mejores hábitos de estudio, tener la mente tranquila y en calma, acabar con los malos hábitos. Como el consumo de alcohol y tabaco. Recuerda que en la coordinación de acompañamiento y permanencia de VD estamos para ayudar. La salud es el cuidado, mente en nuestra forma de pensar, porque la salud también es lo psicológico. Pero cuando hablamos propiamente de salud, también nos referimos al cuerpo. Entonces, es eh, estar en condiciones óptimas y que no tengamos ningún tipo de enfermedad, ni emocional, ni psicológica, ni física. ese ejercicio, con frecuencia no lo hago, pero hay ocasiones que hago y, pues, eh, durante 30 minutos personalmente. Eh, desarrollo algunos ejercicios. ¿Cuáles son tus métodos? Me encanta el básquet, pero también practico natación y un poquito de chino. ¿Desde qué haces ejercicio? ha notado un cambio? Eh, bueno, cuando hacía ejercicios me sentía muy bien, me sentía relajado, pero ahora que he dejado de hacer este tiempo en ejercicios, como que me siento pesado Muchas gracias por Gracias hijo mío